recordamos al pulpo Paul, ese animalito que se hizo tan famoso por predecir los resultados de los partidos en el mundial de Sudáfrica 2010. Pero, ¿qué fue lo que pasó con el Pulpo Paul? Ese es el dato que te traigo en este video. Lo que muchos recordamos de este mundial es la peor pelota de todos los mundiales. La menos querida por todos los jugadores y técnicos. Ya que no obedecía a los jugadores y cuando la pateaban se iba a cualquier parte. También teníamos a las bubucelas, las cuales irritaban con su ruido. También teníamos el himno del Waka, Waka el cual fue interpretado por Shakira y unió a todo el mundo. Tuvimos a Maradona por primera vez como técnico de la selección argentina. Vimos a España levantar la Copa del Mundo por primera vez. Y por si fuera poco teníamos un pulpo que nos decía quién iba a ganar cada partido. Esto es algo que nos dejó sorprendidos.